Bienvenidos eh, a todos y a todas a la quinta edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID que organizamos con Camila Mercado, Lola Proaño Gómez y yo, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a hablar con Belén Trionfetti, Magali Sabenago y Verónica Ríos que son directoras del proyecto teatral comunitario Ocupas del Andén y además coordinadoras del grupo. Ocupas eh, del Andén es un grupo de teatro comunitario que tiene su lugar de pertenencia en el barrio Meridiano Quinto de la Ciudad de La Plata y actualmente está compuesto por unos 30 vecinos y vecinas del barrio y de sus alrededores. Nació en el año 2003 cuando surgió el proyecto de formar un grupo de teatro comunitario en el barrio Meridiano Quinto impulsado por el Centro Cultural Estación Provincial a fines de ese mismo año, hicieron su primera muestra con escenas de lo que fue después su primera obra, Historias anchas, centro changosta. En el 2004 comenzaron a formar parte de la Red Nacional de Teatros Comunitarios, eh, entre el 2005 y el 2013 tuvieron un espacio radial que se llamaba Los Ocupas con todo el aire, que se emitía por las 21 Radio, también tuvieron una banda musical, Los Ocupas Big Band, y editaron cinco números de la revista Ocupandeando y participaron de varios proyectos, como las charlas TED y las visitas guiadas teatralizadas, que se realizaban junto con el Centro Cultural Estación Provincial y la Municipalidad de La Plata. Sus producciones son Historias Anchas en Trocha Angosta del año 2004, La Fiesta Electoral del 2007, Potales Barri Barriales de Fulanos de Tales, Un Paseo por Meridiano Quinto del 2010 y Meridiano Circo del 2019. Bueno, volviendo a las chicas, Magalí se encarga de lo musical, Verónica y Belén de lo Teatral, y Jimena Alonso, que sería la cuarta integrante, que no la tenemos eh, en vivo, pero la tenemos presente igual, se encarga de el vestuario y la escenografía. Chicas, bienvenidas, y muchas gracias por participar de este ciclo. Bueno, gracias a ustedes por, por la invitación, y es un placer siempre hablar de, de lo que hacemos, así que muchas gracias por organizar e este ciclo de charlas. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, eh, sumando, acá estamos, Maga, por aquí. <risa> Muchas gracias. Bueno, y gracias. Acá está Vero. Chicas, un placer tenerlas. Me, me gusta tanto volverlas a ver después de algún tiempo. Eh, y yo quiero que me cuenten un poquito... ¿Qué estrategias están usando para eh, mantener los lazos sociales y afectivos que ha creado el Grupo de Teatro Comunitario? ¿Y qué piensan eh, que la tecnología tiene en relación a esto? Si ustedes le encuentran ventajas, ¿qué problemas han tenido respecto de eso? En resumen, ¿qué actividades están realizando para mantener los lazos que han construido durante todo este tiempo? Bueno, la arranco yo y sigue cualquiera. <ríe> eh, bueno, nosotros desde el principio, en realidad tuvimos muy, poco, muy pocos ensayos en vivo, porque eh, lo que fue el mes de febrero lo tomamos como hacemos siempre, con los integrantes que ya veníamos de, del año anterior, y en marzo abrimos las puertas para los nuevos integrantes. La idea de este año era eh, trabajar en, como en dos objetivos, sería eh, sumar nuevos integrantes, y eh, volver a poner en la calle la obra que habíamos terminado de hacer el año pasado. Eh, bueno, eso quedó trunco porque mm, hicimos un solo ensayo en vivo y después vino, eh, o sea, después vino eh, la cuarentena, en realidad nos agarró justo el primer fin de semana que no se sabía bien qué pasaba, ya habían suspendido las clases, pero las otras actividades todavía no estaban suspendidas eh, bueno, se hizo como una charla, eh, debate eh, por, por WhatsApp, y sobre todo porque tenemos gente adulta, mayor, dentro del grupo, se decidió ese fin de semana suspender hasta tener más claro la información oficial. Bueno, después la, la claridad fue que, que se cerró todo, ¿no? Eh, así de que fue un desafío porque teníamos que, que volver a repensarnos eh, y volver a, a proyectarnos. Empezamos usando el, el WhatsApp como medio de comunicación, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos, eh, y bueno, eh, y decidimos empezar a usar el, el WhatsApp como, como espacio de ensayo, entonces los sábados, a la hora que nosotros ensayamos, eh, lo dejamos libre, que al principio nos costó, porque era un, también un lugar donde se compartía que yo... Feliz cumpleaños fulanito, mirá el, el, no sé, el videíto de no sé qué. Bueno, y ahí empezamos como, como a pautar que ese espacio era el espacio de ensayo. Eh, así que empezamos a repensar entre nosotras cuatro las actividades. ¿Cómo podíamos hacer por medio de, de la virtualidad, eh, seguir sosteniendo el grupo y que no se vaya gente? Aparte porque al, al principio muchos... Eh, se deprimieron, bueno, pasaron... Eh, situaciones afectivas importantes, así que era todo un desafío. Al principio, los primeros tiempos eran más que nada encontrarnos a jugar. Y después empezamos a pensar y dijimos, bueno, no, vamos a armar un proyecto porque esto no se sabe cuándo termina, porque pensábamos que iba a ser... Así que uno va como, como dándose cuenta de que esto va más largo de lo que uno cree, ¿no? Y entonces decíamos, esto no termina más, en un momento dijimos, esto no termina más, vamos a seguir así. Y, y dijimos, bueno, pensemos objetivos. Hicimos una reunión entre nosotras y, y dijimos, bueno, vamos a ponernos a objetivos. Y ya habían salido en los ensayos eh, distintas como pequeñas producciones, en broma, ¿no? porque era todo para, para, para jugar, eh, pero de, de audiovisuales. Eh, y bueno, y Maga, que es una experta en eso, <risa> eh, y dice que no, pero es experto en eso, eh, eh, medio no, no, nos iba guiando en, la, en el tema eh, audiovisual, y entonces dijimos, bueno, ahí tenemos un gran potencial como para poder producir algo eh, desde lo que nos pasa a nosotros, eh, desde lo afectivo, porque nos habíamos puesto varios objetivos, uno de los objetivos era contenernos, uno de los objetivos fue la contención grupal, o sea, aparte de producir algo era contenernos a nosotros y seguir permaneciendo en el espacio, sostener el, el teatro comunitario. Y decíamos, por ahí, eh, que, bueno, vamos a sostenernos con, con lo que sabemos hacer, que es la creación colectiva. Entonces, bueno, ahí salió la idea de armar un audiovisual y lo estamos armando y Maga nos está enseñando cómo se escriben los guiones, o sea, como que tiene todo como un montón de cuestiones técnicas y, y de, porque nosotros estábamos acostumbrados a escribir. Eh, guiones teatrales, pero tienen como otra lógica. Entonces, bueno, Maga ahí nos va explicando eh, cómo se escribe un guión eh, cinematográfico, eh, cómo son los cortes, cómo es la edición, cómo, bueno y empezamos como a repensarnos y de a poco le fuimos explicando, a, sobre todo a los adultos mayores, cómo era el tema este de filmarse. Porque no, no sabían. Algunos ni siquiera eh, participaban de los ensayos en WhatsApp porque no querían ni siquiera mandar un audio. O Entonces sea, pasamos, desde que no mandaban un audio, Ahora se filman, eh, les decimos, bueno, no, ponen la cámara allá, ponen la cámara acá, qué sé yo, filmate de arriba, de abajo, y van como, como comprendiendo la lógica. Pero bueno, fue todo un, un desafío. Siempre los más jóvenes son los que más rápido enganchan la tecnología, pues la tienen reclara, pero los, el, los adultos por ahí era, tenían vergüenza o resistencia a esto. Y ahora, bueno, los espacios... Eh, son riquísimos. Y después pusimos como dos días de ensayo. Nosotros siempre históricamente ensayamos siempre los sábados a las tres. Es como el horario, hasta la canción, tenemos una canción que dice que ensayamos a esa hora. Y, y habíamos agregado el miércoles, así que decíamos miércoles y sábados. Eh, así que las producciones iban como creciendo porque eran dos días de encuentro. Bueno, ahora otra vez volvimos a los sábados porque como estamos en la parte de escribir el guión y terminar de cerrar, necesitamos como frenar un poco porque nosotros nos demandaba un montón de tiempo, repensar y buscar en internet y buscar en libros cómo readaptar eh, actividades a lo virtual, pero bueno, por ahí la vamos llevando. Así que como, como fortaleza es esto, de que aprendimos un lenguaje nue lenguajes nuevos. Y debilidades que, que supongo que es el abrazo, el encuentro, el cantar todos juntos, poner la canción colectiva, eh, no, no se puede y es un, un pilar fuerte en el teatro comunitario, por, por el tema del delay, del, de, de que baja destiempo, no se puede calentar colectivamente. Pero bueno, pero se si armaron otro tipo de producciones, armamos eh, cosas, o sea, escritos, cuentos colectivos, o sea, como... como empezamos a repensar nuevas, nuevas formas de pensarnos en lo colectivo y en lo creativo. Sería. Eh, y bueno, y seguimos aprendiendo, todos. Todos los días conocemos algo nuevo de la tecnología que no lo sabíamos también. No sé, Maga, si querés decir algo. Eh, sí, podría agregar, eh, bueno, eh, esto de, de, de cómo, eh, por ahí, como extender un poco más esto de que cómo, cómo empiezan a manejar el dispositivo que fue re interesante eso, ¿no? Como, porque está lo que es la práctica habitual de, bueno, mando un audio, me saco una selfie, o te mando un videito de mi casa, algo de mi casa, o de mí en, en algún espacio, o algo como muy... desde, lo, desde, desde cómo el dispositivo y las redes eh, en, en el uso te enseñan, ¿no? pero al, al entrar en un lenguaje nuevo, que específicamente trabaja con la imagen, la imagen en movimiento, la construcción de, del tiempo y la idea del tiempo, eh, bueno, ya hay que pensar, es ese video, ese cuadro en el, en el que vos estás adentro desarrollando algo, hay que pensarlo de otra forma, qué entra en ese cuadro, qué no entra, qué se hace, qué no se hace, como que hay un montón de elementos que empiezan a tener un valor narrativo, distinto de la práctica habitual, que es la self y todo eso, que bueno, que hay que empezar a pensar y hay que pensar a, a prestarle atención en el momento en el que voy a realizar la toma, ¿no? Entonces como que eso es por ahí lo que está siendo como interesante en este momento, eh, al, al haber decidido abordar este, un proyecto entrando en este lenguaje, digamos, eso está bueno, es como, como adquirir un, un conocimiento nuevo, está buenísimo. Y después así como breve también, que quería como agregar en relación a, bueno, esto de no podemos cantar juntos, esto fue último que decía Vero, eh, no podemos cantar juntos, sonar juntos, que eso habilita un montón de cosas, te permite como animarte, y toda una serie de cuestiones, pero hay, hubieron algunas situaciones en las que por ahí eh, rememorábamos o trabajábamos sobre las canciones que hasta ahora tenemos, este, entonces era como animarse a ver a mandar un audio cantando sola o solo, y que el grupo me escuche, y escuche esa voz, con ese timbre, con ese volumen, ¿no? Como, como que lo que también habilitó esta situación fue esa, como la escucha, como puntual, y decir, no importa si está sonando bien, si está sonando mal, si... no importa nada, cuando como que no importa cuando estamos todos juntos, que sí perseguimos... Eh, una, una sonoridad grupal y una afinación y todo, pero lo que importa es esa calidad de, la, de esa voz que termina siendo como reconmovedora Al menos eh, en lo personal como que me pasaron esas cosas eh, en relación a lo que fue ocurriendo en nuestros encuentros <risa> virtuales. Sí, Casi, les hago una pregunta en relación con esta producción que están haciendo. Eh, ¿Tiene alguna temática específica o son cuentos así, eh, que, que por ejemplo le sale a cada integrante que, lo que tiene ganas de contar, o cómo están pensando, digamos, esa cuestión? Lo voy a contar yo, por ser la de la pluma fácil. Eh, no, lo que partió, como parte en todo, la dramaturgia colectiva, o sea, Empezó a salir en los ensayos el tema de, del encierro, ¿no? y de la angustia del encierro. Y estaba medio como, como trabado el grupo en esa angustia. Entonces eh, lo que tiene de maravilloso el teatro comunitario es que puede transformar una angustia en una alegría, o sea, en un hecho creativo. Eh, entonces tomamos esa angustia y lo llevamos al plano de la risa. Y empezamos a, a trabajar con las obsesiones de cada uno que algunos se habían puesto más cocineros, otros se habían puesto más eh, hipocondríacos, otros se habían puesto más, eh, eh, más limpios de lo, de lo habitual. Entonces tomamos todas las, las obsesiones, las, las, llevamos, las estamos llevando a un extremo, y la idea es que hay algo que irrumpe y nos invita a que tengamos que huir entonces vamos a hacer todos la huida de la cuarentena, pero no como una apología a la cuarentena, sino que va a haber algo que nos va a llevar a, a salir, a que tener que sí o sí salir, eh, que va a ser un hecho gracioso, y, eh, y después vamos a volver, ¿no? Vamos a salir y vamos a volver. Entonces son todas las estrategias que nos vamos a dar desde esa obsesión para todos rajar de la casa, sería, es eso, como en, en, en, en criollo básico, la huida de los Ocupas. Y, y bueno, y ahí estamos, usamos, entonces para eso usamos como material audiovisual para, para, eh, para ver e inspirarnos, y eh, lo que estamos usando mucho es el tema del cuento. Eh, eh, no solo lo usamos como, como recurso, también como disparador, sino también eh, como cierre de todos los encuentros. Siempre nos, nos mandamos un cuento para escuchar. Eh, y, y bueno, lo usamos también como un recurso metafórico de lo que nos está pasando, ¿no? Pero bueno, eh, a partir de un par de cuentos infantiles, eh, trabajamos la, la huida, eh, usamos uno de Bernasconi que se llama um, El diario de Capitán Arsenio, que capaz que lo conocen, eh, que ahí da pasos de cómo volar, entonces nosotros usamos el tema del paso de cómo huir de casa. Y bueno, y ahí vamos. Eh, pero todo es de esa obsesión, ¿no? De la obsesión de, que, le, que nos agarró en el, en el marco del encierro. Así que son, los ocupas obsesionados huyendo de la casa y volviendo, ¿no? Porque tenemos que hacer la ida y la vuelta. Y antes y bueno. de eso usamos las instrucciones de Julio Cortázar, ah. como hacer un instructivo paso a paso, primero, digamos, fue el paso previo. Eh. Retomando lo que decía Vélez Re, eh, utilizamos eh, las instrucciones de Julio Cortázar eh, como un disparador para poder eh, también jugar con ese material y empezar a pensar, bueno, cómo serían unas instrucciones para salir de casa de alguna manera, Según, eh, partiendo de, de las características de, de cada personaje que había surgido en esta situación de encierro. Entonces cada uno empezaba, primero empezamos con situaciones pequeñas como como, como eh, instrucciones para desenrollar el papel higiénico, por ejemplo. Eh, tonteras de ese tipo, o um, instrucciones para... no me acuerdo, había como un montón de acciones, habíamos hecho, y a partir de ahí empezamos a, bueno, estas instrucciones, eh, y este personaje, ¿cómo haría este personaje para, eh, no sé, salir a la vereda? Entonces uno decía, bueno, no sé, saco la sábana por la ventana, empezaban a salir como cosas así medio sopilantes, y a partir de ahí, con todo ese material que fue saliendo con, con este, las estrategias, digamos, del Capitán Arsenio y las instrucciones para salir de casa, eh, fuimos ahí como organizando toda esta fuga. Eh, así que, bueno, se va armando. Si bien está como el esqueleto, y hay un montón de, de decisiones ya tomadas al respecto de la historia, hay como detalles y cuestiones así como, bueno... Porque lo que tiene esta, este, este recurso, digamos, o, o el lenguaje audio audiovisual, que acá no podemos trabajar con el personaje colectivo, como trabajamos en teatro comunitario, ¿no? Si bien de alguna manera eh, evocamos al personaje colectivo en el sentido de que hay tres hipocondríacas, tres obsesivas por la limpieza, tres cocineros, como tratar de agrupar de alguna manera los personajes de esa forma, cada quien va a desarrollar la, la, la acción individualmente, porque encima se filman en su casa, entonces eh, siempre dentro de todo este contexto, eh, entonces... Eh, en realidad es un trabajo individual, que más allá de que, digo, de que ah. se, se agrupan, digamos, por... por, por tipologías o estereotipos, digamos, como para trabajarlo mejor a nivel, no sé, si se llama dramaturgia o no se llama dramaturgia, Lola sabrá decirme. Sí, sí, sí. Eh, supongo que sí, por más allá de sí. que sea virtual, ¿no? Eh, como que eso, como que el trabajo es individual, digo, supongo que te refieras, no sé, que tienen que poner la cámara en un lugar, tienen que enfocarse de determinada manera, como que hay un trabajo que lo tienen que hacer cada uno en su casa, ¿no? Sí, estas decisiones que todavía nos quedan por tomar es decir, bueno, quién hace qué parte, este, no sé, tenemos una situación X a desarrollar, bueno, quién debería desarrollarla por las capacidades que tiene más del uso de la tecnología que puede por ahí filmarse accionando a eh, cuestiones más sencillas, ¿no? Entonces decir, bueno, tal, tal, tal y tal, van a desarrollar este diálogo que va a introducirnos en tal secuencia del corto. Entonces, en ese sentido, no podemos contar con el personaje colectivo, en el sentido de decir, bueno, acá vienen y pasa tal cosa, pero sí decir, bueno, entra Alicia y dice tal cosa y el contraplano es otro, otra compañera, bueno, nos queda como armar algunas cuestiones de de esa índole. Sí, yo te quería, extendiendo un poco lo que dices, que me resulta súper interesante, preguntarte dos cosas. Una muy breve, que es si van a estrenar esta obra comunitaria tan especial y tan diferente. Y en segundo lugar, ¿cómo ven ustedes la incorporación de la tecnología en el futuro? Porque me imagino que después de estas experiencias, quizá la tecnología queda como parte de la actividad del grupo. Entonces, si en el futuro ustedes piensan, ¿cómo se imaginan? Es difícil predecir, pero a mí me parece difícil borrar algo que empezó a ser una herramienta cotidiana, ¿no? Sí, es, es cierto. Eh, bueno, por partes, en, en relación al estreno, sí, tenemos como la fantasía de, de hacer como un estreno vía streaming, que se le dice ahora, eh, nos habíamos puesto una fecha, pero bueno, vamos a ver si llegamos, que sería... Capaz que cuando volvemos a poder encontrarnos, ahí ya estamos estrenando el corto, pero bueno, eh, la idea era poder estrenarlo en uno o dos meses, más o menos, pero eh, venimos trabajando muy despacito, paso a paso, Así que, vamos a ver, pero sí, la idea es estrenarlo, que no quede en, una, en un trabajo hacia adentro, o sea, por eso estamos proyectando, o sea, por, por eso lo pusimos como proyecto anual también, ¿no? Porque la idea es de todo, este, de todo esto sacarlo a la calle y que compartirlo. Eh, y después en relación, bueno, ahora las chicas también profundizarán, en relación a cómo, cómo empieza a ser parte la tecnología ahora, eh, es probable que empecemos a desarrollar cosas, sinceramente, nosotras vamos muy día a día, paso a paso, resolviendo cuestiones así como, eh, como de lo más inmediato, lo más urgente, porque, por una cuestión de que es como muy incierto todo, ¿no es cierto? Eh, pero es cierto que hemos logrado un nivel de manejo de dispositivos importante, que hasta el momento no había ocurrido nunca, entonces eh, es probable que quizá algunas cosas empiecen a pasar por este medio, eh, o quizá eh, este medio empiece a como ser más recurrente, porque, por ejemplo, antes capaz que... Eh, Ensayábamos las canciones grupalmente y pasábamos audio, eh, audios, bases, letra, todo por WhatsApp, no, Como diciendo, bueno, hagan un proceso de trabajo personal en la casa, apréndanse la letra, escuchen el audio, canten arriba. Eh, y a veces eso no pasaba, vos llegabas y o, partías de un sábado, al otro sábado nadie había hecho nada en su casa, pero porque lo que invita es estar presente con el otro, ¿no? Este, y ahora, al, al esto haberse convertido en hábito, ¿no? porque un poco pasa eso, eh, es probable que quizá eh, en, algunas, en algunos aspectos avancemos más rápido en algunas prácticas por incorporar esta cuestión de trabajar con el dispositivo, escucharlo, cantar arriba, estar presente, ¿no? como, como incorporar esto como una herramienta. Eh, es, es probable que sí que suceda. Sí, por otro lado también el tema de los deberes, nosotros les mandamos a hacer deberes, y los ocupas cuando nosotros les mandábamos hacer deberes cuando realmente nos juntábamos, en lo, no en lo virtual sino en lo presencial, eh, nadie hacía nada, o sea, eran re vagos. Y ahora parece como que se sistematizó esta cosa de, eh, nosotros armamos dos grupos de WhatsApp, uno que es para los deberes, que se llama InfoCupas, y otro que es el grupo de siempre, que es el que interactuamos. En el InfoCupas eh, solo podemos escribir nosotras, no, no escribe el resto. Y ahí le, le, le mandamos pormenorizadamente lo que tienen que hacer. Entonces, eh, como es, eh, empezaron a cumplir y a probar cosas, y nos sorprendimos porque eh, como la tecnología en estas cosas eh, los hizo más, si se quiere, obedientes o responsables. Eh, y yo creo que eso también va a ser como un buen eh, a la vuelta, sería, de seguir usando esa herramienta del de infocupa, sería que es el de los deberes, para seguir avanzando en alguna cuestión, como dice Maga, o, o subirles una canción y que ellos sigan practicando en su casa, o pedirle determinada cuestión que, que practiquen, que puede seguir siendo una, una herramienta piola para el hacer cotidiano, más allá de que nos podamos reunir. Igual, de cualquier manera, quiero decir esto, nosotras, eh, también por una cuestión de, de sanidad, de salud, eh, no nos avanzamos mucho en el, en el tiempo. Tratamos de vivir en el aquí y ahora. No, eh, con esto no quiero decir que nos proyectemos, porque estamos proyectando, estamos pensando en un proyecto, pero siempre en el marco, eh, tratamos de, como de corrernos en el marco del aquí y ahora. Eh, porque creímos que era importante para, para nosotras y para el grupo no avanzarnos demasiado en el, en, a futuro, eh, porque nos angustiaba por ahí, era un futuro tan incierto que nos angustiaba, entonces dijimos, bueno, eh, estas son nuestras fortalezas, esto es lo que tenemos, estas las posibilidades que tenemos, acá estamos, somos estos, bueno, pensemos en ahora. Después, si, eh, después dentro de tres meses, volvemos a pensarnos en el, en el ahora, digo, pero no... No demasiado, porque como, como no se sabe, ¿eh? no, no sabemos quiénes vamos a estar después, o sea, salieron en las charlas, hicimos un par de ensayos por Zoom, y salió esta cosa de, de que no sabían quiénes iban a estar después, o sea, como, como una cosa muy cargada, muy pesada. Entonces, hicimos desde ese, desde ese, por ahí, futuro incierto, nos corrimos y empezamos a trabajar el paso a paso, día a día, y el aquí y ahora. Que nos pareció mucho más sano desde lo, desde lo psicológico-afectivo, ¿no? Vero, es re interesante esto que vos decís porque, bueno, eh, a nosotros también nos interesaba, aunque sea ese futuro incierto, pero <risa> eh, si bien está, está, o sea, está buena la decisión de, de, de no centrarse que la actividad del grupo esté en ese futuro que no sabemos cuá, cómo va a ser, pero ¿ustedes eh, han, intent o sea, han hecho como una, algún tipo de visualización de cómo podría ser, por ejemplo, volver al espacio público? ¿O cómo...? de qué, qué forma podría tener, eh, si hay alguna preparación que vamos a, o sea, que van a tener que hacer como grupo, eh, digo, sabiendo que no va a ser la, la vuelta necesariamente no va a ser exactamente igual a lo que fue el eh, teatro comunitario en el espacio público, por lo menos a corto plazo cuando volvamos al espacio público, ¿no? Pero eso no sé si lo han pensado, o lo han intentado imaginar, o es algo que, bueno, que ni siquiera se lo han planteado por esta cuestión. Nosotros, eh, sí, siempre está el, el imaginario de que uno va a volver, tenemos una obra aparte, la tenemos guardada la obra, y cada tanto decimos, ¿qué vamos a hacer con la obra? ¿no? Porque es un, como, como que tenés el el tesoro guardado en el, en el cofre y no lo, podés, no lo podés usar, ¿viste? Entonces, porque nos costó muchísimo llegar a esa obra y, y realmente es un material riquísimo, que lo teníamos que seguir laburando, eh, y estábamos todos como, como enamorados de ese material, y bueno, y de repente la tuvimos que guardar y es como, como una cajita importante que tenemos guardada, pero que nos hace ruido, de vez en cuando nos hace ruido esa caja. Eh, y cuando nos imaginamos, nosotros tenemos la particularidad de que no estamos solos en el espacio, nosotros compartimos el espacio con el Centro Cultural de la Estación, o sea, somos muchos, entre comillas, vecinos o consorcios, sería, eh, y sabemos que nos vamos a tener que poner de acuerdo con todo el consorcio que lo forman los vecinos del, del Centro Cultural, con todas sus actividades, las actividades nocturnas que, que llevan adelante eh, ahí en el mismo espacio, las diurnas, aparte es un lugar de muchísimo tránsito de gente, eh, todos los fines de semana. O sea, eh, tienen, eh, durante la semana hay muchísimos talleres, pero después durante el fin de semana, eh, la particularidad de ese lugar es que, es que siempre hay espectáculos, eh, y entonces la, las agendas siempre se hacen compartidas, ¿no? eh, Así que yo imagino que volveremos a Foja Cero, nosotros empezamos en la calle, o sea, nosotros empezamos en el andén, en el espacio público, después entramos a la estación, pero nuestro lugar de origen fue el andén, o sea que es un lugar conocido. Nosotros eh, sabemos que, lo que es trabajar en la calle, eh, y creo que, que va a ser como un, un, un acuerdo eh, colectivo el que vamos a tener que, que trabajar, no solo hacia la interna del grupo, sino con los otros actores sociales que, que convivimos dentro del del mismo espacio, pero creo que eh, igual eh, arquitectónicamente la, la estación es un lugar piola, porque tiene la explanada, tiene eh, el patio de atrás, tiene el, el andén, o sea como, es un lugar abierto, o sea que en ese sentido yo creo que si, si, si hay que mantener distancias, y eso se verá, pero no es imposible, yo creo que no es imposible eh, empezar a ocupar el espacio. Eh, pero bueno, va a llevar un esfuerzo grande de, de organización y, y, de, y de mucho como laburo para reconvocar, ¿no? Yo creo que va a ser un, todo un desafío el tema de la reconvocatoria del público, porque el público estaba habituado los viernes, sábado domingo a ocupar ese espacio eh, porque sabía que había propuestas y qué sé yo. Yo creo que todas las actividades culturales van a tener que saltar ese desafío de que la gente vuelva otra vez a consumir eh, eh, eh, espectáculos, sería. Porque yo creo que va a haber un gran componente de miedo, de, de, guarda, de todavía guardarse, a pesar de que por ahí, qué sé yo, dice bueno, salvo que aparezca la vacuna y digan, bueno, pum, me puse la vacuna y no, no hay más nada, pero va a haber una cuestión ahí de, de volver a encontrarse. Lo van, va a ser un desafío. Sí, no lo estamos pensando así, eh, no lo charlamos por ahí, pero yo creo que cada uno en su cabeza va pensando, ¿viste? Que, que, que va a ser un, un nuevo, igual nada nos acostó, digo, son 16 años que seguimos viviendo, pasamos el macrismo y no nos, nos, nos volteó, pasamos digo, pasamos muchas cosas y no nos volteó, digo, va a ser un nuevo desafío, y lo pensamos desde lo positivo, ni de la esperanza de que, eh, el encontrarse no, no tiene, eh, físicamente no tiene igual, realidad, ¿no? no hay otra cosa como un abrazo, digo, no hay otra cosa como el contacto, eh, bueno, vamos a tener que abogar en eso, en ese sentido. No sé qué quieren decir ustedes, me fui. Bueno, queríamos consultarles también, un poco también, bueno, abordando ¿no? un poco todo esto que, que venimos eh, charlando respecto de cómo darle continuidad a estos proyectos, está obviamente por un lado el tema de lo afectivo, el tema de lo artístico, que obviamente son dos grandes componentes de estas eh, propuestas, eh, pero bueno, también está el tema de, de lo económico, ¿no? los recursos que permiten sostener también estos proyectos. Y queríamos consultarles si actualmente... Eh, ¿Pudieron acceder a algún tipo de recurso, una, alguna política pública? ¿Han salido algunas líneas eh, de apoyo por la situación de emergencia cultural? Eh, ¿Se si han podido como, acceder a al alguna de esas ayudas? ¿O cómo están, digamos, manejando ese tema? Bueno, eh, arranco con algunas cuestiones de las que sé, eh, nosotros hicimos, está el Acceder Cultura, eh, se llama, el programa de, del Instituto, el Instituto Nacional del Teatro eh, Nos presentamos para la primera vuelta y no, no salimos como seleccionados Y ahora en la segunda vuelta eh, probablemente presentemos otra vez eh, Y después hay un incentivo de la Universidad Nacional de La Plata para proyectos para artistas, y decidimos como grupo de teatro comunitario eh, como sumarnos a, a, al universo académico, ¿no? Eh, como decir, bueno, a ver, universidad, te vamos a presentar nuestro proyecto, y a ver qué, a ver qué pasa, eh, no, porque no, no porque no pudiera, porque no fuesen compatibles, sino porque las... Esto es personal, las formas de producción por ahí, más de un artista, o un artista plástico, o un músico, o una banda, o quizás sí, cineastas pero que trabajan más de forma más independiente, no sé, pro proyectos más individuales o personales, es distinta a la forma de trabajo, ¿no? Y son distintos los proyectos que se presentan, distintos los procesos de trabajo y de creación. Nosotros somos otro universo, teatro comunitario es otro universo. Entonces era decir, bueno, es, sería un, un nexo súper importante que sucediera entre la universidad y teatro comunitario, ¿no? Y decidimos presentarnos un poco por el incentivo, sí, y otro poco por eso, por con, conquistar ese territorio también. Eh, así que ahí estamos preparando todo el material necesario para, para, creo que la convocatoria cierra ahora dentro de poco, y después hacen todo un análisis este, del proyecto, y creo que después adjudican... El dinero, pero estamos entusiasmados. O sea, aparte de este proyecto audiovisual, también como que lo, lo estamos motorizando un poco por decir, bueno, vamos a, a presentarlo una, en la universidad, como un montón de, de, de aditamentos que nos van como este, encendiendo, ¿no? Para seguir remando el, el año, este año, así en estas circunstancias. Después tenemos eh, algo que nos ha ocurrido particularmente, tenemos nuestra cuota mensual como, como asociación civil, del que todos aportamos, porque tenemos esta cuestión también autogestiva, este, que se complicaba el tema de, esto lo hemos como debatido en un plenario que hicimos a través de esta plataforma Zoom, eh, como que le, estuvimos dándole vueltas, cómo hacemos para cobrar, que si lo depositamos en la cuenta, que si el banco nos descuenta, que si no nos descuenta, que la cuenta de un individual, que tampoco, bueno, estuvimos idas y vueltas con eso hasta que dijimos, bueno, que cada uno haga como un ahorro en casa de lo que serían las cuotas <ríe> mensuales y cuando nos volvamos a juntar, quien pueda y quien haya hecho esa reserva, eh, la, la, la ponemos, digamos, en la caja del grupo. Así que como en el tema cuotas, eh, esa parte la dejamos en stand-by, eh, Nosotras no estamos percibiendo nuestros honorarios, digamos, o nuestras becas, porque también así lo decidimos, eh, decir, bueno, no podemos movilizar esta cuestión del dinero eh, en este sentido, en ese punto, así que vamos a dejarlo en stand-by, pero sí empezar a activar, eh, bueno, otros lugares, eh, que siempre está la idea siempre hay un pequeño equipo de, de gestión que siempre están ahí buscando nuevos, eh, nueva, nuevos eh, subsidios o plataformas, o bueno, este, que van presentando el proyecto, no siempre nos va bien, a veces sí, y bueno, este año un poco la idea es eh, meterle mucho a eso, a, a subsidios. Por ahora, este año por ahora, eh, si no me equivoco, eh, todavía no salió nada, pero estamos ahí como elaborando elaborando proyectos para presentar. Sí, una cosa es que nosotros podemos darnos, digamos, esa... esa eh, Sería... Podemos hacerlo de esa manera porque no somos una estructura tan grande, quizás como sí algunos otros grupos de teatro comunitario, que, eh, que hay muchas familias que dependen de, de, digamos, de los, del trabajo de, que realizan algunos compañeros y compañeras en los grupos, o que tienen que pagar un alquiler, o sea, tenemos en ese aspecto nos ven algunas ventajas al, el hecho de ser menos. No quiere decir que los compromisos adquiridos que tenemos, digamos, esto de que nosotros, eh, de que hay roles pagos, digamos, que fue una discusión enorme del grupo y que, que fue, digamos, algo que, sobre lo que avanzamos, no quiere decir que no se siga sosteniendo, digamos, sí, solamente lo que nosotros hicimos fue poner un impasse, decir, bueno, nosotras todas trabajamos de otra cosa, se sea. Entonces, en este momento... Podemos eh, decirle al grupo, bueno, como que no, no recargarlos más, sobrecargarlos, o ponerle una responsabilidad más, sino tratar de decir, bueno, podemos esperar, e, ver qué pasa, y en algún momento, cuando el dinero ingrese, eh, percibir esos saberes. Eh, pero, eh, digo, lo podemos hacer justamente porque tenemos otros sostén, si no, no lo podríamos hacer. Eh, y, y bueno, y después que nosotros el año pasado sí percibimos un subsidio, que hizo que podamos, digamos, terminar la, de armar la obra, y siempre, como muchos grupos, eh, vamos como, eh, al saber que los subsidios, por ahí los, los ganás y no los cobrás en el momento, los cobrás muchos meses después, es como que siempre estás haciendo un ahorro, un manejo económico, para tirar, yo escuchaba el otro día el conversatorio de Edith, que ella decía, bueno, justo ahora, en este momento, estamos gastando lo último que tenemos, es como que siempre estamos viviendo así como al día, eh, pero bueno, ojalá que esa situación algún día cambie porque la verdad que ser como rehenes de los subsidios tampoco está bueno desde, desde lo económico, estar siempre pendiente si podemos hacer tal, tal, tal o cual cosa eh, porque se va a reconocer el trabajo que hacemos, digamos, más allá de la autogestión que la verdad la celebro porque si no fuera por eso muchos grupos no podríamos como tener, bancar los gastos diarios. ¿no? Sí, chicas, yo quería eh, hacerles dos comentarios y, y antes del el final, uno que me conmueve y me, me alegra profundamente escucharles del manejo del dinero en el grupo, porque demuestra una fe en el otro y una, un espíritu comunitario que realmente corresponde a lo que ustedes hacen y muchas veces la gente duda de que eso sea posible. A mí me ha pasado muchas veces que me dicen que estoy soñando cuando hablo de eso. Así que eso, por un lado, me alegra enormemente. Por otro lado, desearles que en, la, en, la, en el vínculo que están intentando con la universidad les vaya bien. Espero que sí, el teatro comunitario tiene ya un gran recorrido, creo que eso le da una cierta base fuerte para poder hacerlo. Porque al inicio, no sé si ustedes se acuerdan, en el Instituto Nacional de Teatro, cuando los grupos de teatro comunitario se presentaron a un subsidio, el problema que se les presentaba, y esto me ha dicho a mi gente de adentro del instituto, es que no tenían dónde ponerlo, porque no entraba en teatro independiente, no entraba en teatro comercial, entonces no tenían un lugar donde insertar los grupos de teatro comunitario para darles del dinero. Ahora eso se solucionó. Así que espero que les vaya muy bien con su vínculo con la universidad, me parece excelente y creo que se merecen estar vinculados con la actividad académica porque creo que el teatro comunitario tiene para enseñarnos un montón de cosas. Y finalmente, bueno, agradecerles mucho que hayan estado con nosotros y darles una última una última no quiero decir oportunidad, darles la palabra una vez más para que nos cuenten si hay algún modo en que aquellos que le siguen y que aprecian que ustedes hacen puedan contribuir de alguna manera a la continuidad del grupo económicamente. ¿Tienen alguna forma de contribución posible? ¿Algún, algún sitio? algún no sé, ¿Alguna cuenta? ¿Algo? No, más Deberíamos. allá de eso. Me parece que, que algo que nos, que nos haría muy felices y algo que, que la gente se sume a, a esta práctica tan hermosa que hacemos, ¿no? Como romper en esto del individualismo, que nosotros ya, nuestras vidas ya son, digamos, no, podemos, no nos podemos pensar individualmente sino como que nuestras actividades son comunitarias, son colectivas, eh, bueno, como a, a, más allá de cuando todo esto pase, eh, que la gente no, no tema y que se sume, porque necesitamos ser más también, ¿no? Porque todos sabemos que este, esta transformación que, que, nos realiza, que, nos, que nos deja el teatro comunitario no es solamente personal sino que también nos hace transformar la comunidad que habitamos, entonces Digo, como contagiarlos de eso, porque nosotras arrancamos muy jovencitas <ríe> con esto, y bueno, y ya y, y generamos familias, eh, no sé, como han crecido un montón de niños que se transformaron en hombres y mujeres, y que están, digamos, eh, llevando esta práctica en otros ámbitos, que me parece que es fantástico, así que como lo que necesitamos es hacer más, eso. Eh, más allá de lo económico, porque por ahí no tenemos, en este momento los ocupas, Algún lugar, si quieren venir a hacernos una donación, obviamente que la vamos a, a recibir gozosos pues, pero como que queremos que se sumen al teatro comunitario, al nuestro o al que les quede más cómodo, no porque sabemos que hay un montón distribuidos por todo el país, eh, no sé, las chicas, sí, para mí lo, lo mejor sería, lo, lo más lindo sería que seamos muchos más en esto, pero si quieren ¿no? sí Sí. Eh, no, no tenemos no tenemos pensado, No, cuando escuchamos otras entrevistas y pasaban los números de cuenta o qué sé yo, decíamos, tendríamos que hacer donaciones, pero no, nunca se nos había ocurrido. Eh, estaría bueno implementarlo, pero la verdad que no, no lo pensamos. Eh, pero sí, como dice Vele, eh, nos gustaría que la gente se sume al teatro comunitario, no solo porque es una actividad... Eh, eh, que nosotras creemos en esta actividad y la, y la llevamos dentro como una forma de vida también, sino porque eh, creemos que es una nueva forma de pensarse ¿no? en, el, en el estar en el mundo. Eh, no, eh, esto que vos decías, Lola, del, del dinero, eh, parece una locura, ¿viste? Cuando lo hablas en otros ámbitos parece una locura. Decir, bueno, no, nosotros... Eh, eh, hay una bolsa común, sabemos que en este momento no, no se puede, esperamos, eh, después, después se verá, o sea, eh, eh, o ponemos todos para algo y después el grupo encuentra los mecanismos como para devolverlo, eh, parecen eh, de otro mundo, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que otro mundo es posible, y por eso quiero que, queremos ¿va? que la gente se sume a esta experiencia, aunque sea ahora desde lo virtual, también se pueden sumar a, a cualquier grupo de teatro, porque están en funcionamiento los grupos de, de teatro y, y está bueno como una herramienta ¿no? de, de transformación. Sí, seguirla, eh, ¿cómo es que se llama? Como, como promoviendo. Bueno. No se maga, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres decir algo? Bueno, chicas, agradecerles enormemente, ha sido realmente... Un placer, ha sido muy linda la conversación eh, con Camila y Clarisa. Les agradecemos muchísimo este tiempo y les deseamos lo mejor. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. gracias. Mucha fuerza para, este, para esta etapa y ánimo frente a las adversidades. Sí. A seguir gracias. conquistando gracias. territorios nuevos, que está buenísimo. Bueno, gracias chicas, gracias, gracias por... por el ciclo, porque la verdad que, que es súper necesario, por más que nosotros hace este es el 17 años que estamos en, eh, eh, caminando esta vida comunitaria, hay un montón de gente que todavía no conoce que existen estos, eh, estos grupos, así que está buenísimo poder difundirlo. Y así que les agradecemos a ustedes que estén haciendo estas, organizando estas charlas. Sí, bueno. sí, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.